En este video vamos a ver cómo podemos cargar un texto que necesitemos, que por ejemplo el texto que acompañara esta maqueta editorial, en vez del texto de muestra que habíamos cargado previamente. Recuerden que habíamos usado de insertar eh, texto de muestra. En este caso lo que vamos a hacer es utilizar un texto de un capítulo de un libro y para eso tenemos que bueno, elegir el, en este caso el, el marco de texto que vayamos, a donde vayamos a cargarlo. Y vamos a ir a Archivo, Importar. Y nos da dos opciones, Cargar o Añadir texto. Vamos a ver qué pasa cuando añadimos texto. Me da, bueno, yo tengo eh, disponibles estas dos extensiones de, de archivo, DOC y TXT. Vamos a elegir una de ellas. Y vamos a ver qué ha sucedido. Fíjense que ha conservado el texto existente. Y le voy a hacer un zoom y ha agregado, fíjense acá al final, nos ha agregado el texto, voy a comer un poquito, a continuación de este capítulo que yo les decía que eh, teníamos disponible. Bien, ahora vamos a ver la otra opción, voy a volver a la página 3. Volvemos a hacer lo mismo, seleccionamos el marco de, de texto y vamos a archivo, importar y ahora le vamos a, a dar cargar texto. Vamos a elegir el mismo documento y acá me advierte que si yo quiero eliminar todo el texto, yo en este caso como en realidad quiero que quede el del documento, el texto del documento, le voy a decir que sí. Y fíjense que me reemplaza todo el texto de hasta el final y también me elimina el estilo, por lo tanto voy a tener que volver a explicar a aplicar perdón, el estilo de texto. A pesar de que está eh, colocado, ahí está, lo vuelve a tomar. Bien, entonces aquí quedaría cargado todo el, el texto de, de este capítulo y lo que podríamos hacer, como para imitar el, el ejemplo que, no, que tenemos de muestra, es eh, colocar y reemplazar, por ejemplo acá esta primera parte, por los subtítulos Eh, perdón, subtítulo 1. Y podríamos aplicarle a este subtítulo el estilo correspondiente. Ya que estamos, le eh, vamos a decir eh, subtítulo. Ahí está. Y queda aplicado. Perfecto. Ya con eso eh, podríamos hacer lo mismo con el resto de los subtítulos si quisiéramos.